Gracias, Amado y Yaljan, Carolina, amables televidentes, porque siempre están con nosotros en sintonía. Buen café, Excelente café. Eh, si pudiéramos hacer una invitación colectiva con un café mañanero, cuando pudiéramos volvernos a encontrar, ¿verdad? Sí. Porque está es. pendiente ese café en así algún café es. así de esta ciudad. Miren, como se está. Viviendo en tiempos de cambios, a pesar de, la, de los pesares de la covidianidad, sabemos que avanza eh, la, el virus, sabemos que avanza eh, el aprendizaje diario, porque esto no, no, no, no, no era conocido, esto es un proceso de, de reconocimiento, de prueba y error. Y es como se llega a conclusiones, unas muy acertadas, muy acertadas, otras que aún están por verse, pero de hecho la humanidad y el mundo están en espera de una solución, una vacuna. Yo no dejo de pedir de que todos unir esfuerzos, porque se cree, sea creada una comisión de alto nivel de países para que haya un diálogo sincero como se hace para los fines de, de la política antinuclear porque son males que afecta o amenazan constantemente la existencia misma de la humanidad, de la tierra. Y yo espero que aquí se pueda inteligir un plan de todos los países afectados aunque nos concentremos en representaciones regionales para que conjuntamente con los países eh, más avanzados y sobre todo donde nació o donde surgió según lo que recoge la historia reciente esta enfermedad se pueda lograr entender qué fue lo que pasó con qué propósito y que las consecuencias hayan responsable, porque esto no es un juego y se ha demostrado de que para mucho ha servido, sobre todo a China que es quien está teniendo mayor efectividad en el manejo y fue donde se donde surgió. Yo le dejo esa, esa inquietud y ojalá que se pueda producir para que la humanidad entienda y pueda avanzar a la solución definitiva, y que no permita que vuelva nunca más otro virus, quizás más poderoso y más letal. Mira, el, el cargo que decía con el padre Ajá. tuyo, Francis, es el doctor Sigmund Freud Mena, será designado director general de Alianzas Público-Privadas. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Pues eso no está como en el organigrama sí, del Estado? Sí, Yo no... sí. Eh, sobre todo eh, no, no la, ley, la ley municipal establece una relación interinstitucional. Eso fue a raíz del proceso de modernización del Estado y de políticas públicas de transparencia. Okay. O sea, que es una institución no. que está que basada sí. okay, Correcto. No para. Eh, Admito mi ignorancia, no No, conocido. no, eh, <risa> sí, eh, eh, resulta que, que choca un poquito, como que pareciera que son de esos cargos que se pueden sí. llamar sin importancia, <risa> porque cada institución está obligada a tener una relación interinstitucional acorde a lo que son los lineamientos del Estado Bien. y de las nuevas eh, corrientes de administración pública y, sobre todo, de transparencia. Bien. Pues miren. Hablando de eso, de instituciones, sobre todo porque a todos nos llama la atención algunos títulos. Repítelo ese. Se llama eh, Sigmund Freud Mena, él está designado como eh, director de Alianza público Privada Entonces, dentro de esas planificación que tiene la ley de planificación, contempla la inclusión de procesos públicos con lo privado. Y de hecho, o sea, hay muchísimas experiencias. Lo que pasa aquí en el Ayuntamiento de San Francisco con la basura es Alianza Público-Privada, okay. que es la que debe de institucionalizarse para poder darle continuidad a la relación contractual que adquirió en aquel momento Móvil Soluciones y el municipio de San Francisco de Macorís. Esta relación debe ejercerla desde el ayuntamiento. ¿Quién? El secretario general. Ustedes conocen el secretario general de San Francisco de Macorís, Jan? Eh, secretario General de, de del municipio. municipio. O de, de, no, de la alcaldía. de la alcaldía. No. No, no se conoce. No. ¿Por qué? Porque desde la pasada gestión nunca se tuvo comprensión de la importancia de darle funcionabilidad a una institución que aparece en la ley 176 como es el cargo como es el cargo el cual debe producirse en propuesta por el alcalde ante la sala del secretario general de la alcaldía o del ayuntamiento este tendrá el día a día junto al alcalde y mientras el alcalde está en otras, otras cuestiones, este se encarga también de esa relación eh, institucional entre la alcaldía y el consejo de regidores. ¿Por qué? Porque se complementan uno con otro dentro de las funciones. Pero sería importante que nuestro amigo y alcalde de San Francisco de Macorís empiece a utilizar esta institución para la ayuda propia de su gestión. Primero que haya una relación de este, de este funcionario que debe de tener capacidades parecidas a las del alcalde y saber cómo el alcalde ha diseñado su política o gestión. Oigan, esto, ustedes buscan la ley y le va a dar cuál es la función del secretario general. Que la vuelvo y repito, critico que el actual diputado electo eh, Hidalgo, ¿cómo es? Nicolás, Nicolás. Era, el, era el pasado secretario general, el cual nunca tuvo funciones. No sé si era que Ale no, o él no la conocía o no se le daba, pero sí cobraba. Y era algo que yo le critiqué y se lo pregunté aquí en este programa. A partir de ahí, de cómo se comporta el ciudadano en ese sentido, es que tú puedes darte cuenta hasta dónde o qué efectividad tendrá en su gestión pública. Entonces, Sikio, al parecer mucha gente le ha tomado el paso y entiende que no ha hecho nada. Pues nosotros entendemos que en la gestión que le ha correspondido iniciar con los límites que la misma situación de pandemia ha impuesto, no a Siquio, a todos los alcaldes, pareciera que no hay efectividad o no hay cumplimiento de ciertas cosas. Pero de hecho Siquio está trabajando y se ha dedicado en los eventos de pandemia a la gestión de ayuda y de otros rublos que le impone su función de alcalde. Ahora, requiere de la cooperación de la ayuda de los funcionarios que le, que le acompañan. Para que no pasen de ser simples, recibe cheques. Hay que innovar y en este momento se requiere de innovación. Por eso yo le doy mi voto de confianza y, y con paz de, de espera porque incluso traté con él algo y me refería a que estaban en proceso las construcciones que debieron de desarrollarse y muchos de los ingenieros no han cumplido con su primera parte que ya la recibió. Deben empezar las obras que estaban destinadas para el cumplimiento de este presupuesto. Y por último... Mucho se ha hablado del Ministerio de Familia. Y tengo aquí en mi, en mi mano, en mi celular, lo que entraña un Ministerio de Familia en Chile, como experiencia propia de la región, para nosotros que debimos de ya, a finales del 14, tener un Ministerio de Familia. Pero la situación política no la ha permitido, estábamos en otra cosa. Creo que ese es un buen punto para, de partida para los legisladores nuevos para ir produciendo aquel cambio esperado que proponía Farideh Raful y otros anteriormente de fusionar ciertos ministerios, ciertas direcciones que están haciendo quizás lo mismo y no tienen la debida efectividad. Entonces, simplemente me voy a, a, a valer previamente que en Chile está protegida la clase media, aporte de familia permanente, que será la, la ayuda a sociales, acción, apoyo, iniciativas familiares y, y comunitarias, bono de protección, bono base familiar, bono por control niños sanos, Bono por asistencia escolar, bono por formalización, bono por guanda, eh, graduación de cuarto medio Subsidio de, de cédula de identidad, programa de apoyo a familias para el autoconsumo Eso entonces, relacionado, FOSI Dice, fondo solidaridad, intervención social Todos son programas que maneja este ministerio La cual aquí tendremos entonces no cargar el presupuesto de lo que ya tenemos sino que en ese con ese ministerio convertirlo, convertirlo sí. en parte que la soli eh, Bonogá Solidaridad sí. esto convertirlo en eso. Convert sea parte del manejo que tenga este ministerio que entonces tendrá que ver con los adultos mayores, con los adultos, la mujer el hombre, el niño y la integración y en la protección a la célula más importante que es la familia Bien. Que es allí donde dependen las sociedades. Así es. Sin familia se destruye el ciclo evolución y fortaleza de la familia. Bueno, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Vámonos a